En esta ocasión les voy a enseñar a hacer una portada para la materia de ciencias naturales Vamos a mirar cómo se hace Vamos a empezar haciendo el cabello Vamos a hacer una, una muñequita animada Lo van haciendo así Vamos a hacer ahora la manguita del vestido Y un bracito voy a hacer estas líneas en el cabello para las personas que no vayan a pintar el dibujo y lo quieran dejar así en blanco les queda muy bonito delineado con micro punta vamos a terminar haciendo acá esta parte del cuerpo y esta vamos a terminar de hacer acá la falda y una parte de la pierna vamos a hacer esta manito que sería la mano izquierda y los deditos así como estiraditos vamos a hacer este otro y vamos a dibujar acá una mariposa ahora vamos a pintar voy a utilizar rubor para para pintar las manitos y la parte de la pierna vamos a borrar las líneas lo mismo hacemos con la mariposa, voy a hacer acá como una lucecita con marcador amarillo recuerden que yo pinto con marcadores pero también lo pueden hacer con colores y voy a delinear el cabello para empezar a pintarlo así le vamos a hacer rayitas, vamos a ir pintándolo así ahora voy a hacer rayitas con marcador micro punta como haciendo los cabellos para que quede más pulidito. vamos a delinear este bracito igual este y ahora vamos a pintar el vestidito vamos a pintar primero la faldita y la blusita la vamos a alinear igual y le vamos a hacer rayitas voy a pintar rayitas Voy a delinear con marcador micropunta, igual acá esta parte de la pierna y las rayitas. Voy a delinear también esta parte del cuaderno y vamos a pintar así, estos son marcadores fluorescentes y permanentes a pintar así la, la mariposita ahora pintamos así con azul ahora con morado como pintamos el cuerpecito y vamos a pintar con resaltado fucsia ahora vamos a pintar en esta parte con rojo vamos a pintar así las antenitas vamos a delinear y vamos a con marcador negro vamos a hacer estas esta decoración unas líneas vamos a delinear así vamos a hacer aquí punticos y ahora con pegante en barra voy a aplicar en esta parte voy a dejar esta parte no se le aplica porque ahí va el nombre y voy a aplicar diamantina esto es opcional si desean pueden hacerlo con colores yo le hago así con la mano para que se pegue bien la diamantina al pegante y vamos a escribir el nombre karen voy a repasar estos lados y voy a hacer unos punticos para decorar con florecitas voy a pintarlas así con este marcador fucsia igual vamos a hacer en este lado y voy a delinear con marcador micropunta el nombre ahora voy a utilizar dos cintas metálicas, esto es opcional, las voy a pegar acá, si no tienen estas cintas pueden pintar una raya azul y otra fucsia para que haga fuego con la mariposa y vamos a escribir la materia, en este caso es ciencias ciencias naturales Voy a repasar para hacer la letra más gruesa y ahora vamos a escribir naturales, con marcador fucsia. Volvemos y repasamos para que se vea un poco más gruesa la letra. Y con marcador negro voy a delinear así para resaltar más estas letras. por último, con un marcador resaltador, voy a resaltar los espacios que quedaron. Amigos, esto ha sido todo. Espero que el video les haya gustado. Hasta la próxima.